Si te viera ahora, podría mirarte a los ojos, está pensando en mí, estás soñando conmigo. Deseas estar aquí, quisieras estar conmigo, me has amado antes, me amas ahora. El amor termina alguna vez, cuando se han muerto dos corazones y ocurre y golpea fuerte de todos modos, me has amado antes, me amas ahora, vuelve a mí ahora mismo. Solo tienes que regresar a mí Vamos, regresa a mí Ahora mismo Me has amado antes Me amas ahora Me has amado antes Me has amado antes Me amas ahora Si te viera ahora